Sigue en su turno Samuel Kenny. Eh, por favor, Samuel, de Fundación para Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Bienvenido al Senado. Muchas gracias. Primero, antes que todo, gracias por el espacio. temas de visas y de costos de viajes, hoy no hay familiares de desaparecidos migrantes. Hay que ver la posibilidad en el futuro de crear otro público para que puedan participar en este proceso. Perfecto. El próximo sábado, 22 de agosto, marcará el quinto aniversario luctuoso de la masacre de San Fernando, en la cual perdieron la vida 72 personas. A la fecha, siguen 11 restos por identificar. Siguen desaparecidos. Pero no es el único caso. Las masacres siguieron, con 193 restos, encontrados en 47 fosas clandestinas en el mismo municipio de San Fernando y en la masacre de Carereita, en la cual se encontraron 49 torsos humanos al lado de una carretera, muchos de ellos migrantes. En todas estas masacres hay indicios de participación del crimen organizado y de participación activa o pasiva de autoridades de todo nivel. Ninguno de estos casos señalados ha sido documentado o investigado por las autoridades, como desaparición forzada. No se investigan desapariciones forzadas en contra de migrantes. Con el apoyo de migrantes, de albergues y de casas de migrantes, la CNDH documentó en dos diferentes periodos de seis meses cerca de 20.000 secuestros de migrantes. Otra vez, llamó secuestros a casos donde ella misma señalaba que estaban involucrados policías u otros servidores públicos. No se llaman las cosas por su nombre. Tanto la Fundación para la Justicia como la organización National Security Archive hemos logrado desclasificar información sobre el caso de fosas clandestinas de San Fernando, donde se señala que policías municipales participaron en tareas de alconeo, es decir, de vigilamiento, a favor de un grupo del, del crimen organizado que detenían a migrantes y que luego los entregaban a grupos del crimen organizado. Esos policías dependían de superiores jerárquicos que por la magnitud del problem, de la problemática sabían y consentían si no es que participaban en lo que pasaba. Otra vez, no se llaman las cosas como son. No lo hacen ni las procuradurías ni la CNDH que quiere monopolizar el derecho de clasificar grave, casos graves cuando se habla de transparencia. Se les dice secuestros, extravíos, no localizaciones… La definición de desaparición forzada debe cubrir todos estos casos y todos los niveles de responsabilidad del Estado por acción u omisión. La obligación de clasificar los hechos como desaparición debe ser para todas las autoridades involucradas en las investigaciones penales o de derechos humanos o de transparencia y acceso a la información. Los migrantes son uno de los grupos más afectados y menos protegidos frente al delito y en particular la desaparición forzada. Esto ha sido evidenciado por varios organismos internacionales, pero quiero rescatar un comentario muy uh, relevante de un relator de la, del Comité contra la Desaparición Forzada. Eso fue en febrero pasado. Dijo oficialmente, estoy espantado por la facilidad con la cual los migrantes pueden desaparecer en México. Se dice de la nueva Ley de Desaparición de Personas por SOSAS o por particulares que constituye una oportunidad de histórica. Para nosotros se trata de una deuda histórica, una deuda del Estado con la población migrante. Y la ley debe tomar en cuenta a estas víctimas y sus familias para la búsqueda, investigación, sanción y reparación del daño. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Antes que todo, garantizar el acceso a la justicia para familias migrantes. Es decir, que las denuncias mínimamente lleguen a México y que los casos que ocurren en el tránsito se facilite a las personas, tanto su denuncia como su seguimiento. Un ejemplo muy sencillo. Cuando se pone una denuncia desde su país de origen, se pierden los documentos. Nunca llegan a las procuradurías, tanto a la PGR como a las procuradurías estatales se quedan en los canales diplomáticos. Se debe también facilitar el contacto entre ministerios públicos y familiares, desde el lugar donde ellas se encuentran, sea México, Centroamérica o Estados Unidos, y esto tanto para denunciar y dar seguimiento al caso, como para todas las actuaciones que se necesitan. Para esto, existe una propuesta de mecanismo transnacional para el acceso a la justicia que ya se mencionó, esto se está trabajando con la Procuraduría General de la República. Este mecanismo es una recomendación de organismos internacionales y el propio Estado mexicano ya se comprometió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en una audiencia pública en marzo pasado. Este mecanismo consiste en que se utilicen directamente las embajadas mexicanas en los países de origen o de destino, para que a través de los agregados de PGR, en dichas embajadas, las familias tengan un lugar donde denunciar desde su país, dar seguimiento a las investigaciones, etc. Se está dialogando sobre el acuerdo para el mecanismo, pero se necesita un compromiso que no sea únicamente de una institución, sino de todo el Estado mexicano, y que tenga los recursos necesarios para funcionar adecuadamente. Para esto, oponemos que el mecanismo transnacional esté incluido en la futura Ley General de Desaparición de Personas. Esto porque las víctimas migrantes sufren condiciones de vulnerabilidad adicionales a cualquier otra víctima para acceder a la justicia, solamente acceder a la justicia. Sobre las acciones de búsqueda, las propuestas que conocemos de la ley no abordan la búsqueda en vida, de personas desaparecidas. Y esto es una de las principales preocupaciones de las familias de migrantes y mexicanas. Existen protocolos de búsqueda inmediata que ayudan en casos recientes, pero, otra vez de acuerdo con la compañera, sirven menos para, para casos más viejos. Desde la Fundación para la Justicia hemos identificado varias dificultades frente a estas búsquedas. Primero, la búsqueda se queda de oficios. No sale de la oficina. Segundo, existen pocos recursos humanos para la búsqueda. Las policías no están al servicio de la búsqueda de personas. No hay una búsqueda en terreno suficiente y tampoco hay capacidad. No se cuenta con el apoyo de la tecnología que sí existe. Y además se encuentran múltiples obstáculos burocráticos para cosas tan sencillas como ubicar dónde está localizada la señal del celular que tenía la víctima. La ley general debe tener estos elementos claves para que realmente exista una búsqueda en el terreno con todos los, estos elementos. También deben establecerse ¿sí? elementos claves para la coordinación de las policías y que éstas estén al servicio de la búsqueda de las personas desaparecidas, que no se quede en la oficina del Ministerio Público. También estamos de acuerdo con varias de las propuestas. Se debe incluir la participación de las familias en la búsqueda, si ese es su deseo, incluyendo en particular las familias de las personas migrantes. En el tema de las bases de datos, no es únicamente cosa de la PGR o de las policías, es un tema de Estado. Debe haber bases de datos eficaces para facilitar la búsqueda, tanto en hospitales, centros de reclusión, detención, albergues públicos. Un ejemplo muy concreto para las personas migrantes. No hay una posibilidad de búsqueda por fotografía y los migrantes se cambian los nombres, tanto por miedo, para este, no estar expuestos adentro de los centros no estar deportados por ejemplo y no, esto no es posible hacer una búsqueda por fotografía ni en la plataforma México ni en los centros de salud ni en cualquier lugar donde puede estar una persona tanto detenida como recluida es decir que no contamos con las cosas básicas para una búsqueda por eso Invitamos a que la ley general establezca criterios y obligaciones para todas las instituciones del Estado mexicano que tengan bajo su custodia o cuidado a una persona más allá del nombre o de huellas dactilares para facilitar la búsqueda, y ni esto ni las huellas dactilares es un hecho. No son disponibles en todos los casos, no hay congruencia adentro de, los, de las bases de datos. Y para esto se puede inspirar el modelo de Estados Unidos que tiene un registro público con fotografías y que permite tener una cifra, como lo comentaba hace poco un, un consul de un país centroamericano, tienen una cifra de éxito para encontrar a migrantes desaparecidos del 95%. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tampoco toma en cuenta a la población migrante. En una búsqueda que realizé ayer, 17 de agosto, solo encontramos a nueve personas extranjeras en este registro, todos hombres. No refleja la realidad que hemos denunciado las organizaciones de defensa de derechos humanos para los migrantes. La Fundación para la Justicia tiene 350 casos que ya hemos denunciado, tanto penalmente como públicamente, y no se ven reflejados en, esta, en este registro. Para esto, se necesita un sistema de registro obligatorio, que no dependa de la voluntad de los estados de la federación, automático que cada denuncia penal por desaparición se pase automáticamente al registro y regional, que se pueda hacer desde cualquier país por casos de desapariciones en México. Esto es una recomendación tanto del Consejo de Derechos Humanos como del Comité contra la Desaparición de Personas de las Naciones Unidas. También existen problemas estructurales que afectan la investigación y que deben atenderse para el tema de la desaparición forzada. En particular, la autonomía del Ministerio Público y la autonomía de los servicios periciales. La autonomía del Ministerio Público va más allá de la creación de una Fiscalía General que no contempla de manera adecuada para nosotros este punto. Para esto, la Fundación entregará a este Senado un estudio sobre la propuesta de la Cámara de Diputados, señalando en qué puntos no se observan los estándares internacionales aplicables. Pero para la Ley General sobre Desaparición de Personas se debe enfatizar esta autonomía. Primero, para investigar todos los lugares de la desaparición y para conducir la investigación sin presiones políticas o de otra índole. Esto incluye visitas en cuarteles militares, reclusorios, hospitales. Asimismo, se debe garantizar que no sea la misma autoridad que cometa, facilite u omita una desaparición forzada que sea a cargo de la investigación. Por otra parte, se necesitan servicios periciales autónomos, ya que no existe una investigación forense adecuada. Recordamos que el Estado mexicano, en los casos de las masacres de migrantes, se equivocó entrega de cuerpos, incineró a cuerpos en contra de la voluntad de las familias. El reclamo de la falta de capacidad de servicios periciales de PGR y de otros estados es algo que ya es muy conocido por este Senado, ya lo hemos platicado en el momento de la reunión de trabajo con la CNDH. Protocolos hay muchos, pero no se aplican o nadie los vigila. Los servicios periciales han sido rebasados tanto por la tecnología, pero no es solo un asunto de tecnología, también es un asunto de ética, de moral y de principios. Los servicios periciales deben estar al servicio de la ciencia, no para avalar falsas teorías de los ministerios públicos. Por eso, urge su autonomía. Para el tema migrante en específico, la coordinación debe de ser con Centroamérica. Pero pedimos a este Senado que no se empiece de cero, sino que se rescaten ejercicios ya existentes muy valiosos, como los bancos forenses liderados por el equipo argentino de antropología forense con los estados de El Salvador, de Honduras y también en el caso de Chiapas. Para efectos de la ley general general, se puede retomar también el convenio de la Comisión Forense para la Identificación de Restos No Identificados de San Fernando I, San Fernando II y Cadereita, que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Otra vez, la ciencia debe de ser al servicio del derecho. El buen funcionamiento de los servicios periciales es fundamental para el tema de desapariciones. No hay un control real sobre periciales. Y esto perjudica directamente a las familias. Nada más para tener, tomar en cuenta la magnitud del problema, la PGR reconoce que hay más de 20.000 restos por identificar y solo cuenta con 16 antropólogos forenses. Es preciso también un plan de búsqueda de fosas y exhumaciones a nivel nacional. Debe quedar regulada la obligación de todas las fosas con la participación de las familias en la ley general, y sobre el derecho a la verdad, transparencia y acceso a la información en casos de desaparición forzada, hay que recordar que la desaparición forzada afecta a toda la sociedad. Es un quiebre de la confianza entre gobernantes y gobernados. Las autoridades e instituciones están obligadas a transparentar la información pública sobre estos hechos. La CNDH, hasta la fecha, no ha calificado como grave el caso de los 72, el caso de fosas clandestinas ni de cadereita. No hay verdad de los hechos, pública en las masacres de migrantes. Y tampoco la CNH ha permitido a las familias o a sus representantes legales tener acceso completo a los expedientes todavía. Todas las autoridades están obligadas a transparentar casos de graves violaciones y calificarlas como tal si está dentro de su competencia. Si todos estos elementos no se regulan al nivel de la ley general, va a ser difícil en la práctica que funcione. Y solamente sería así, al no resolver casos, al no esclarecer uno de los peores crímenes que puedan existir, que se perdería de verdad una oportunidad histórica. En el mismo sentido, si me autoriza, quiero compartir con ustedes una carta dirigida a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Tiene fecha del 18 de agosto de 2015, senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta, Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, distinguida senadora de la Peña, reciba un cordial saludo. El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, CEDEM, recibió una invitación de su parte para participar en la audiencia pública con organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materias de desaparición de personas, que se llevará a cabo el día de mañana en instalaciones del Senado de la República. En atención a ellos, queremos hacerles algunas manifestaciones relacionadas con este proceso. Como es de su conocimiento, los días 14, 15 y 16, familiares de personas desaparecidas y organizaciones que les acompañamos nos reunimos en la ciudad de Chihuahua para compartir experiencias que sirvan insumos y propuestas para la redacción, discusión y promulgación de la ley general sobre desaparición de personas y otras leyes relacionadas con esa problemática. En el encuentro regional Las Desapariciones en el Norte de México, intercambio de experiencias de familiares y organizaciones, participamos personas provenientes de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango. Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Asimismo, estuvieron presentes familiares exiliados en el Estado de Texas, Estados Unidos. En este rico y aleccionador proceso de consulta, también participaron representantes de la Oficina México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de las Brigadas Internacionales de Paz. Por lo anterior, Queremos manifestarle nuestra preocupación por la falta de invitación de varias organizaciones que genuinamente están acompañando y representando víctimas de desapariciones de personas. Como hemos señalado en diversas oportunidades y respetando a quienes asistirán, el proceso de construcción de esta ley dará en buena parte legitimidad a la misma. Por ello, tanto la consulta como la inclusión de familiares, colectivos y organizaciones que estamos fuera de la capital es un elemento importante dado que la experiencia del tortuoso proceso de exigencia de la verdad, justicia y reparación las tienen quienes han vivido estos desgarradores hechos. Aunado a ello, Queremos comentarle que el proceso de consulta que iniciamos antes y durante el encuentro referido finalizará en un documento que le entregaremos a la brevedad, una vez que haya sido validado en lo particular por los diferentes colectivos que han dado su visto bueno a una sistematización general de sus valiosas contribuciones. Adicionalmente, consideramos que una vez que el Senado tenga un mapeo de colectivos y organizaciones, defina un calendario con la metodología adecuada para la consulta y los temas a discutir y las regiones a visitar será más sencillo y económico para todos y todas los interesados y las interesadas participar en este proceso. El Senado de la República y las demás autoridades que vayan a estar involucradas en el proceso mencionado tienen una gran oportunidad de construir una ley que surja de la realidad de las personas, que incluya los más altos estándares en la materia y que, por tanto, sea adecuada y proporcional al drama de nuestro país. Si existe voluntad y claridad sobre este tema, tenemos certeza que se cuenta con el tiempo suficiente para que en los próximos meses se lleven a cabo consultas oportunas, completas e incluyentes, tanto en la Ciudad de México como, principalmente, fuera de ella. Finalmente, agradecemos la invitación realizada al CDM, pero por las razones antes expresadas en esta oportunidad, declinamos la invitación. Asimismo, esperamos que en un futuro puedan existir condiciones para participar en ese trascendental proceso. Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo y está firmado tanto por el CDEM como por cinco otras organizaciones de la sociedad civil. Este, si me permiten nada más leer los nombres. Agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León, AMORES, Asociación Unidos por los Desaparecidos Baja California, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC Nuevo León, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC Chihuahua, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte AC Chihuahua, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC Chihuahua. Y este correo fue enviado también al señor Jesús Peña, representante adjunto del alto comisionado. Muchas gracias. Muy bien. Sí, muchas gracias, Samuel. Tenemos el oficio, ya lo recibimos. Daremos oportuna contestación y, por supuesto, informaremos a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos sobre eh, la propuesta concreta que nos hacen para que sean tomadas en consideración las más organizaciones eh, eh, que están en todo el país. Estamos al pendiente. Muchas gracias. Por favor, eh, la maestra Sam, eh, la muestra Isabel Claudia Martínez Álvarez, ella eh, viene del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Asociación Civil. Incide, bienvenida eh, Isabel Claudia por favor, tienes 15 minutos, ¿Tienes